Porque lo que voy a hacer es preparar una tablita ¿eh? con, con, con papel, vamos a tensar un papel ¿eh? a la hora de, de preparar un soporte para pintar a la cuarela, la función de tensarlo sobre el papel es muy, eh, eh, es muy obvia, primero eh, hay que tener el papel eh, lo suficientemente tenso como para que cuando estemos trabajando, que normalmente trabajamos con humedad el papel no tuve eh, el tamaño y se produzcan eh, dimensiones extrañas. ¿eh? Lo sometemos el papel a la máxima a la saturación de agua. ¿eh? Con lo cual, a la hora de trabajar en él, una vez pensado, las deformaciones serán mínimas. mínimas. Y cuando se seque, el papel volverá a su estado natural, que es el, el, el, el, el que se tensado, que totalmente liso. Para preparar esto es lo tenéis que hacer mejor bueno, para no robar la sentilla, el campo, de estéis, ¿eh? pues no hace falta que estéis haciendo esto, ¿no? pero para cuando tenéis que hacer algo más eh, eh, definitivo, es conveniente que lo hagáis. Eso os queda como una especie de cuadrito. Lo podéis hacer sobre una plataforma de este tipo o lo podéis hacer sobre una plataforma de sonbastito. Este ¿Ven? La diferencia está en que en este tamaño una, un bastidor puede resultar bueno, porque tampoco va eh, a haber demasiado riesgo de que podáis romper el papel, porque vayáis cargando, pero en el caso de que sea un tamaño grande, hacer un bastidor fuerte perfectamente, pero tiene que ser, primero, un bastidor fuerte, y segundo, eh, más generalidad es para eso, para que tengáis un una esquinita, no, no trae el papel. El otro riesgo de hacerlo solo un bastidor grande, y con eso he es que sea, un partido fuerte, eh, eh. normalmente el papel, no solamente de la fibra, lo que <tose> eh, se entiende con, con la humedad, eh, se engorda eh, y lo que es capaz de tirar una vez que eh, seco eh, de forma que puede romper incluso los partido. Eh. Eh, de hecho, lo que normalmente pasa es que los partidos suelen doblarse eh, en tamaños grandes, conviene tabla o pegarlos sobre una tabla. Y la que no, estamos hablando de un soporte que pesa mucho. ¿Eh? Entonces ese es el problema que tengo. en el caso de que tuviéramos que prepararlo de una manera grande, lo que haríamos es buscar un documento finito, ese humo infinito lo, lo pegamos a un bastidor ¿eh? y ahora vamos a forrar ese bastidor a la el papel, con lo cual nos quedará una superficie recia, pero además que vamos a cortarla y no nos hace mucho, en dado el tamaño que vamos a Está ahí bien. <coughs> bueno, lo que vamos a hacer hoy, eh, lo que vamos a hacer primero, bueno pues tenemos el, el, el soporte de madera, tenemos la cinta, como tenemos las manos secas, pues vamos a cortar el tamaño que vamos a utilizar para pegar eh, lo, lo, el papel. Esto es un papel engomado, ¿eh? no es papel de eh, cinta de carrocero en el mercado, sino es lleva una goma que al humedecerse, una goma, pues al humedecerse eh, se... Se convierte en una gelatina, esa es una gelatina húmeda que lo que hace cuando seque vuelve, vuelve a secar, sobre la superficie con la que está, lo que hace es que pegar. ¿no? Si lo humedecemos otra vez, es ¿eh? una eh, goma reversible, por lo tanto si lo humedecemos podemos traerla. Únicamente que si es un inconveniente que hay, es que se pega tanto que es muy difícil de retirar. Pero bueno, una vez que hemos hecho esto, es por eh, la eh, tontería quitar el papel, ¿eh? porque lo que se trata es que esto se quede de por vida. Quiero decir, cuando preparamos un soporte, la gente lo prepara con un soporte, ¿eh? y eh, después lo retira y monta otro. No, lo preparamos ya de por vida, se va a hacer en el cuadrito, en ¿eh? el formato completo del cuadrito, porque si no, ponemos, lo hemos pensado para trabajar, pero después no sigue conservando la propiedad que he pensado, que se mantenga en el tiempo pues, con esa eh, tensión siempre y no se reproduzcan eh, variedades de, de dimensión al papel. Como digo, tengo, tengo las manos secas y lo voy a cortar porque esto no merezca que con los se pegan aquí y ya eh, es muy bien. Entonces yo corto pues, más o menos las medidas que puedo, puedo cortar con la tijera, lo puedo eh, cortar con las manos, ¿eh? que son cuatro en este caso, lo he cortado con las tijeras, con las manos, ¿eh? estas son las la, la cinta engomada, lo he perfectamente esto lo guardo lo guardo para que no se me humedece si lo hubiera cortado con las tijeras pues bueno protegieron las manos ponerlos como guantes el eh, resto para que no eh, lo cortéis y si lo una cuchilla pues igualmente además para la cuchilla que utilizar una jafa eh, porque es una herramienta también y en cuanto apretamos se pueden desprender la, la Ah, lámina de metal y nos pueden dar un ojo, darle sí. al vecino. Entonces, tenemos que tener cuidado con esas precauciones que siempre son eh, importantes. Yo, Cuando uno prepara una cosa de esta, prepara normalmente, pues, dos tres, eh, ya que uno tiene varias... Eh, un papel grande, pues, y, pues hacemos una preparación de un soporte de cualquier otro tipo, de cola para pintar al óleo de, o para pintar al pico, pues le sobra material y lo que hace uno es preparar nuestro soporte bueno, En este caso el material que nos podría tomar es papel, con lo cual tenemos previsto dos o tres carlitas y le dos o tres carlitas a la vez. Lo medimos ¿eh? y siempre eh, intentamos que nos sobre espacio por todos los lados. ¿eh? Yo ya no es que lo había calculado, pero básicamente se no es a y lo que no en este caso lo voy a cortar de 4 para van como si está en la parte de 4 así si lo hacemos ahora con ¿sí? la botilla cortamos tenemos que ir por dentro, lo voy a cortar Tenemos, pre tenemos, preparado, tenemos, preparado nuestro, tenemos preparado nuestro baño de agua ¿eh? para bañar el papel. El papel tiene que estar un rato en el agua. Limpiamos ¿eh? sí. la superficie porque aquí vamos a poner el papel. Entonces, sí. pues, si tiene un poquito de agua oscura, no, no me importa porque lo que vamos a poner no tiene que 30 años más tarde. ¿eh? Cogemos el papel y lo bañamos. Literalmente lo bañamos entero. Lo ¿eh? sumergimos. ¿eh? Si nos cabe entero, lo vamos haciendo poco a poco en todas las direcciones. Como dijo este muchacho, Javier Valerio ejercista, eh, este eh, explica cómo eh, prepara un papel tan grande, porque papeles de es importantes, sobre todo los papeles de arche, que son unos papeles de acuarela que son muy recios, no haría falta preparar el papel ahora mismito, ¿eh? aunque parezca que no, la fibra está absorbiendo y está engordiendo, está engordando, está cambiando de tamaño está haciendo más grande ¿eh? entonces aquí la, la idea es que se quede lo suficiente como para que esto haga su función Dale que tense bastante si tuviéramos una bañera más grande bueno, una vez lo tengamos, ¿no? podemos escurrirlo un poco, ¿eh? hay que ser lo más preciso, pero también lo más rápido posi posible, de forma que la humedad permanezca ¿eh? y no se nos seque el papel. Lo colocamos en la mesa ¿eh? y le ponemos el... el ¿Sí? Y otra de las cosas importantes que para las esquinas, distintamente a lo que sería en las preparaciones de soporte de tela, que se hacen unos pliegues especiales, hay distintas formas de los pliegues. Aquí lo más fácil, y lo más recurrente es cortar las esquinas. Primero, porque a la hora de prepararlo, ya lo veréis, ¿eh? resulta que no vamos a tener inconveniente a la hora de que se pliegue el papel y nos impida. Trabajar bien o que se formen eh, dobleces innecesarios de lados. Esto se hace siempre de cuando ya el papel ha, ha estado en el agua, ¿vale? cuando se ha aumentado el tamaño. Porque si lo hacemos antes, como pues no sabemos el tamaño que va a alcanzar el papel, ¿eh? quizás estemos apresurándonos Y entonces nos quede sobrando. ¿Ven? De momento lo que hacemos es ya hacer un pequeño doblez para ir... Eh, marcando las zonas donde van a, donde va a estar los con el, el, eh, el papel engomado y para que no cueste menos trabajo después. ¿eh? Y ya a continuación, únicamente cogemos el papel engomado. Yo lo sumo en el agua, no lo rozo porque al rozarlo le vamos quitando la goma, que es lo que suele hacer mucha gente. Y otra cosa muy importante: cuando lo colocamos, ¿eh? tenemos que colocar siempre. Que el papel en goma coja la mitad y que quede fuera la otra mitad para que no se desprenda cuando posteriormente vaya secando, vaya evaporando el. En el momento así, cogemos un paño para quitar el exceso de agua y para acabar haciendo su efecto, la circulación, cogemos el otro. esto de aquí perfectamente por aquí miramos bien damos espeso ya podemos incluso un poquito el papel que nos sobra para que no estorbe aquí se ha utilizado la tijera mucho cuidadito y cogemos el siguiente Lo ocurre ahí rozando la goma y lo que hace es cuando le quita el exceso de agua ahí directamente es que le quita la goma también. No hay que hacer eso. Hay que es pegarlo y en esto que lo hemos puesto. Le quita el exceso de agua en la superficie. ¿Bien? ¿Ya? Podemos dejarlo. ¿eh? Ya cuando esté seco, quitamos y, y, y terminamos, hacemos las terminaciones para que nos quede bonito. Lo ¿eh? estamos haciendo? La misma vez, cortamos los de papel que nos sobra para que nos pues, Estiramos esto y ya tenemos el papel eh, colocado ahora el papel que cuando echéis algo aquí a la hora de trabajar pues como ya he estirado mucho mucho mucho mucho mucho cuando estar sumergido en el agua por mucha, por agua. mucha agua que le pongáis mientras no estés trabajando, nunca vaya a, a, a extenderos en como para llegar a que se doble tanto ¿no? que si sí ocurrirá con sí. una fecha Ahora, cuando está secando el agua, que hay agua de superficie, se arrugará, veréis que se arruga. Está empapándose bastante, ¿no? Hasta que después, finalmente, se deseense completamente Yo también aquí, con el paño, un paño seco, le hago y le quito exceso de agua, de forma que me vaya también a secar antes, por si hay mucha o demasiado, pues, así va y voy acelerando el proceso. Y la función que me faltaba por decir, si me ha escapado o no se me ha lo dejo para el final, de los cortes angulares que hacemos a la hora de el papel, es que eh, cuando va evaporando el agua, lo lógico es que el agua que va evaporando no solamente evapore para arriba, sino que toda la que abajo eh, va, eh, va absorbiendo la madera, la tabla o lo que coloqué, en el caso de un bastidor que sería distinto, ¿no? pues también vaya saliendo por los extras que, le, que, hemos, los que hemos abierto nosotros. ¿no? Entonces estamos ayudando a que el papel pues se tense en todas las dimensiones, pero se tense igualmente y no se produce también deformaciones indeseables a la hora de preparar la adaptación. Este papel es un papel superalfa alfa. Super alfa es un papel de grabado, ¿eh? pero tiene una fibra extraordinaria. El papel también utiliza para dibujos, ¿eh? pero aguanta mucho la, la, la presión, la tensión que se sube en el agua, de hecho que está. Por otra parte, tiene un color muy bonito, un color crema que no hace color el ¿no? agua, una acuarela, es muy bonito también que el blanco desaparezca. ¿no? Y este color es muy agradable, ¿no? se queda como un blanco o si sea, hace falta, depende del color y del entorno que conocemos alrededor del, del, del tono de papel que hemos dejado sin pintar. Otra por otra parte también es un papel liso, ¿eh? que nos da lugar a que eh, todas las variaciones, de sensaciones que nosotros, por ejemplo, damos con la darle, pues la haremos manualmente. queremos crear la velocidad, la textura. O cualquier tipo de cosa que con un papel de acuarela que lleva textura no haría falta, aquí lo tenemos que hacer manualmente, con lo cual el esfuerzo es eh, importante. Y, eh, y además, si que es para limpiar, no, no, no, el papel tiene no que secar pues, antes de empezar a pintar hasta cuando hablemos de la acuarela número y todo eso, es una cosa que viene a hacer la pregunta porque suele pasar que la gente. Cuando ha preparado esto, se quita los coges, ¿no es que no se pone a pintar? No, no, cuando digo que se pinta el número, la, la técnica de la pintura al número de la acuarela es otra cosa. ¿no? O sea, el papel tiene que estar seco ya nosotros para trabajar el número, o para trabajar una ¿no? hora no tenemos que humedeciendo el papel. ¿eh? Pero esto tiene que secar primero. ¿Y esta es la primera? Eh, eh, una pregunta para una...